No, no, no, Y efectivamente, como comentábamos, volvemos a retomar las entrevistas en Gaming Room. Y qué mejor manera de hacerlo que trayendo a alguien que ya conocéis, si habéis seguido este podcast un tiempo. Eh, y que hace escasos días, un par de semanitas creo que fue, nos lo confirmará ahora él, eh, lanzó su juego. Se trata de José Luis, de The Not-So-Great-Team, que viene a hablarnos de su juego, Aurora's Journey and the Pitiful Lucky, que de hecho estuvimos jugando en stream hace poco, Os dejamos el link en la descripción. Buenas tardes. Buenas... ¿Qué tal? Buenas tardes José Luis, ¿cómo andamos? ¿Qué, qué, ¿Qué se siente al volver aquí? Pues bien, bien, es como un año y pico hace ya Aproximadamente, hace mentira, episodio, tiempo, ¿eh? episodio 33 comentaba Íñigo antes, sí, o sea, estamos en el 60 ahora, ha pasado, ha pasado algo de tiempo <risa> Sí, sí señor, sí, pero bien, bien, encantado de veros de nuevo Igualmente. Vamos a recordar un poquito algunos aspectos del juego y también te vamos a preguntar después sobre, sobre pues eso, el lanzamiento y demás, a ver, a ver cómo ha ido. Así que si te parece podemos empezar hablando un poquito de lo que es el juego, del, del lore del juego, de, del personaje en cuestión. Claro, si queréis os, os, os cuento un poquito. A ver, uh, el juego en sí es, uh, trata de la historia de Aurora, una chica de 19 años que en 1927 sale de viaje junto con, con el Lacayo, que es su, su compañero, su viejo compañero robótico a buscar a su padre que desapareció cuatro años antes y bueno, el viaje representa un el juego representa un viaje de Aurora por cinco regiones muy diferentes y bueno, tiene elementos de aventura, tiene elementos de run and gun, de shooter, tiene minijuegos, tiene... bueno, es un, un... la verdad es que es una mezcla de género, es un poco extraña para alguna gente, pero... Pero tiene su gracia y yo creo que, que más o menos funciona bien. Correcto. Estamos viendo en pantalla el, el tráiler del juego Cuestión. Y justo me he dado cuenta ahora, o sea, me ha, me ha costado darme cuenta, pero me he dado cuenta ahora de que, spoiler, la imagen que tienes detrás no es tu casa, es la casa de Aurora. Efectivamente. Si me pongo así, parece que, parece que escribo... Bueno, al revés. Ahí está. Escribiendo que, por cierto, eh, nosotros estuvimos también escribiendo, ¿verdad, Íñigo Y, y es un minijuego bastante, bastante chulo, bastante curioso. No, me, me gustan muchísimo, honestamente, me gustan muchísimo los, los toques de humor que tiene el juego. O sea, tú sé... ¿Te ¿Lo has ganado? Eh, tiene unos toques de humor muy, muy buenos y muy, muy vastos. Y los minijuegos que también son, son muy bonitos. No hemos llegado muy, muy lejos todavía, pero lo, lo seguiremos jugando y, y streameando si, si podemos. Y, y yo te digo que yo ya vengo con unas expectativas, vamos, altísimas. O sea, el minijuego de los coches está guapísimo. Eh, lo de precisamente de escribir también está guapísimo. Eh, es, es, es brutal. O sea, mis, mis dieces eh, Háblanos sobre la duración del juego. Bueno, ahí dependerá un poco de lo acostumbrados que estéis a jugar a, a juegos tipo Rarangana, al control. Es que me controles Dual Stick, que a alguna gente le cuesta un poco acostumbrarse. De hecho, hay, hay gente que dice, bueno, es que el, el sistema de apuntado se me hace un poco difícil. Bueno, sí. es que la verdad es que la primera aproximación, si no estás acostumbrado a jugar con Dual Stick, es verdad que puede resultar un poco confuso. al principio sí. es no te acostumbras, le pillas la dinámica y demás y ves que, que se controla relativamente bien. Eh... Normalmente entre 5 y 8 horas puedes llegar a tardar, depende de, como digo, de si eres súper ágil jugando o si te gusta repetir, si te gusta... Uh, o sea, yo sé gente, por ejemplo, que tardó 13 horas porque se enganchó al minijuego de repartir cajas. Y se, se, se hinchó a ganar dinero que luego no tenían que gastarlo, pero a repartir cajas. Soy esa persona, de hecho lo vamos a ver en pantalla. Soy esa persona, le tiramos dos, tres tries, creo. Eh, es lo mejor que ha pasado nunca. Es impresionante, me encanta, es absolutamente magnífico. Lo adoro, te lo prometo, lo adoro. O sea, es, es, es, es adictivo. Este minijuego es literalmente adictivo, me encanta. Me encanta, completamente. <risa> lo, lo gracioso es que este minijuego en realidad nació no, como un minijuego. Que yo hice en un fin de semana Para los Patreon que tenían en aquel entonces Y el juego lo hice en un en, Era un juego independiente protagonizado por Rachmaninoff Conducía Rachmaninoff el coche Y le daba collejas al Lacayo Y lo hice en un fin de semana, les gustó tanto a los Patreon Dijeron, oye, esto tiene que estar en el juego es Mételo por favor en el menos juego Entonces lo adapté es completamente magnífico. Eh, para la gente que, que esté pensando, no, está haciendo entrevista, pero me está haciendo spoiler. No os preocupéis, esto lo pasáis en la primera hora de juego. O sea, no os preocupéis, no os vamos a hacer spoiler de ningún tipo. Eh, es, es sencillamente magnífico, o sea, yo, yo lo adore. Eh, tú, tú podrías lanzar esto como juego aparte y lo compraríamos todos. Porque es, es brutal, te lo prometo. O sea, tiene mejores físicas que muchos Need for Speed. Te lo digo. Te lo digo y no tengo miedo. No sé qué decirte. Ahí, ahí <risa> yo creo que me voy a disquepar, eh. <risa> tiene mejores músicas bueno, no que muchos Speed. Yo creo que el encanto, el encanto que tiene, en realidad, es que tiene ese, ese aire ligeramente casposete, ¿no? Que funciona. O sea, tú lo ves y dices, no es perfecto, pero. Pero tiene. tiene una química, tiene algo que hace que funcione. Eh, es, es muy bonito, que... no sé. El, el minimalismo, supongo, también un poco. O sea, es, es un juego. O sea, es un minijuego sencillito dentro de lo que cabe. Después mm. de estar acostumbrados a juegos con tropecientos, coches, mejoras, no sé qué. Esto es sencillito y, y, y nos gusta, nos gusta lo sencillito, en verdad. Claro, y además en realidad es, es opcional, o sea, si hay alguien sí. que no quiere jugar al minijuego este es que no tiene por qué jugarlo. correcto Es una lástima que no lo haga porque la verdad es que es, al menos una vez, para echarte unas risas una y, y varias. dejarte la mano a collejas en la calle, pues hay que, hay que hacerlo. Es, esa es la otra. Sí. Pero en, <risa> eso, eso es otro que me hizo mucha gracia Que cuando empezáis el minijuego o tenéis un, una tablita de, de controles que hay El primer control, darle una colleja al lacayo El primero que es El primero que sale, el primero Es impresionante eh, Vamos a hablar sobre el, el apartado artístico Primero, el asunto del lacayo Porque si no me equivoco, el lacayo tiene su propia historia Su propio easter egg de desarrollo de personaje Sí sí. De hecho, originalmente el lacayo no existía en el juego uh... En la calle nació, porque yo creé una mecánica en su momento en la, en la que atraías enemigos y los lanzabas contra otros enemigos, en plan Kirby, Kirby's Dreamland que era un juego de mi uh -huh. infancia, y cuando lo estaba probando me acordé de otro juego de mi infancia que me encantaba, que era Sonic 2, y en Sonic 2 detrás de ti venía Tails siempre, y Tails sí. era inmortal, de hecho no podía morir nunca, pero tú estaba ahí, tú saltabas, antes saltabas, matabas bichos, y dije, ostras, podría ser interesante que hubiera una de estas criaturas que siguiese a la protagonista, Sí. Y a partir de ahí, en realidad, si no hubiera tomado esa decisión, el juego no sería el mismo Porque hoy en día, creo que incluso la narrativa se centra tanto en la relación, en el dúo que crean Aurora y el Lacayo Que, que no sé qué hubiera, que hubiera salido si el Lacayo no hubiera no hubiera nacido Pero, pero sí, y encima está inspirado en, en una pastilla, en una cápsula, la forma es una cápsula Tal cual, sí, sí, sí no, en, en... yo conozco desarrolladores de videojuegos que se lo llaman aluvia, de hecho yo le llamaba aluvia en su momento, o sea, es, sí, sí. es una aluvia y ya está que es de donde salen todos los personajes, tú para hacer personajes creas una aluvia y luego ya si sí eso le das forma, pero de momento es una aluvia, al, al principio del, del diseño de, de juego, no, pero completamente, de hecho, ya que hablamos de personajes, háblame del diseño de personajes. Bueno, tengo que reconocer que el desarrollo de este juego siempre ha, ha sido un poco asimétrico, porque... En lugar de, como se suele hacer, que vamos a crear una mecánica, algo que funcione, y luego creamos un universo a su alrededor, yo lo hice al revés. Yo primero diseñé a Aurora como protagonista, y luego dije, ¿en qué puedo encajar a este, a este personaje? no? Entonces, eh, originalmente, por ejemplo, a Aurora uh, la creé un poco pensando en cómo podría ser una, una, eh, una chica joven en el 27, pero que en realidad tiene un... un una personalidad bastante moderna, dentro de lo que sí. cabe, no, no... y originalmente, por ejemplo, no tenía trenza, la trenza se la añadí para darle dinamismo en las animaciones, porque me di cuenta que si no, a veces quedaba como un poco, le faltaba, cuando la vías moverse dentro del juego y tal, veías que, que le faltaba ese, ese toquecito. Uh -huh. El que sí tuve claro desde el principio cómo diseñar fue a Rachmaninoff, porque dije, quiero un señor viejo, medio calvo, <risa> que vaya con pantuflas por todo el mundo. Eh, con un jerseyote de abuelo, los pantalones por los sobacos y, y con mala uva. Entonces ahí nació, nació Rakarinov. Y, y bueno, eh, y luego los robots. Los robots pasamos por varias fases de diseño diferentes. Estaba, en esa época, además recuerdo que había una, una amiga que me echaba una mano. Uh, que al final no utilizamos casi ninguno de sus diseños, pero ella pues, se dedicó a hacer unos cuantos diseños de, de criaturas alienígenas y no me acaba de convencer ninguna. Y yo en aquel entonces estaba diseñando los enemigos, uh -huh. los que hoy en día son los descerbrados, uh, y diseñé a los robots que iban a ser pues como los enemigos. Lo que pasa es que eran, como eran monos, daba lástima matarlos. Los, los metí en el juego y la gente me decía, Joder, tío, qué lástima da matar a estos bichos. Entonces dije, bueno pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que los robots sean los alienígenas que llegan a la Tierra y creamos una versión zombie, entre comillas, uh, de los de los robots que es lo que acabaron siendo los descerrados Por si pues, tienen un ojo así todo hinchado, otro que tiene el brazo pues más bajo que el otro Aún así hay gente que me dice, los descerrados son muy monos, me da la matarlos Digo, ya no sé qué tengo que hacerles para que, <risa> para que nos dé apuro no sé, sí, pero... Pero pero completamente. Eh, estoy, estoy, estoy de acuerdo, absolutamente. O sea, a mí los de cerrados, honestamente, a mí me gusta matarlos. Y más aún, cuando pillas habilidades de... Hola, mi pistola se convierte en escopeta y, sí. y destrozo. <risas> o sea, como una casa. Es, es, es brutal. Es, es muy satisfactorio. Estamos viendo en pantalla cómo, cómo, cómo estaba yo ahí intentando cargarme a todo y haciendo pruebas también. Eh, más cositas a comentar. Precisamente, ya, ya que lo estamos viendo, te, te pregunto acerca de... Del arma del Copérnico ¿Cómo llegaste a la idea de Bueno, vamos a hacer una cosa de este calibre? Pues originalmente Aurora Lo creas o no, iba con un palo Bueno, no era un palo, era un telescopio viejo roto Iba pegando tortazos Iba pegando joyas con el telescopio Y, y era horrible <risa> era horrible Funcionaba muy mal lo dije, ¿Y si hago que, que dispare? Entonces disparaba con un cañón Y seguía siendo horroroso Digo, no, no, esto no funciona ¿Qué hago? Entonces... Cogí un diseño que había descartado anteriormente, que era un personaje que me planteé en un momento añadir en la historia, que era un tipo que llevaba pues, un revólver. Era, pues, digamos, un equivalente a Aurora, pero de otra zona. Bueno, al final uh -huh. de esa parte quedó descartada. Pensé, voy a probar de diseñar un revólver muy sencillo primero. Lo meto en las mecánicas de juego a ver qué tal funciona. Me gustó mucho más. Y a partir de ahí hice el diseño del, del Copérnico como es, como tal, que en realidad está hecho con telescopios rotos. Si se ve, pues se ve que es un trozo de telescopio de tubo ahí con manillas de grifo para abrir y <ríe> subir y bajar la potencia y luego un mango y un gatillo y bueno funcionó dentro de lo que cabe así que así con eso me quedé que por cierto se me ha olvidado antes comentarte eh, comentabas eso que te habían echado un cable con los diseños que al final habías descartado cuando hablé contigo por última vez este juego lo estabas desarrollando tú solo, ¿sigue siendo el caso? no, por suerte no, eh, hará... Pues poco después de que habláramos, eh, un colega de toda la vida de, había dejado un tiempo atrás su, su trabajo, el tío sabe programar y me dijo, oye, eh, estoy aquí, no trabajo, no sé qué hacer con mi vida, te echo una mano, yo encantado, tío, <ríe> si quieres echar una mano, yo encantado, porque quitarme parte de la programación de encima me permitió pues, poder desarrollar más, más escenarios, que estaba empezando a pensar que a lo mejor tendría que cortar alguno, quitar partes que, que, que, no, me, es que no me daba la vida, no, no podía, porque... Es que es, que es que... mucha psicopatía desarrollar un videojuego solo, es mucha psicopatía. Hay gente que los hace solos y, y aprende a, a hacerlos a una escala adecuada. Yo es que se me fue la pinza hice un juego de... O sea, era un juego de más de 5 horas, o sea... No, no sé qué me pasó por la cabeza Que sí, claro, para, para un estudio independiente es inviable A ver, depende mucho de la, de, del equipo que tengas eh, La diferencia de una persona a dos es abismal Abismal, o sea, no, no te lo puedes ni imaginar Sí, claro, fíjate cuentas no deja es, de ser el doble Es que en realidad es más del doble, porque Cuando te bloqueas, por ejemplo, la otra persona te puede echar un cable Uh, cuando se bloquea el otro tú le puedes echar un cable, entonces no existen esos momentos de, de bloqueo máximo, de, de no sé qué hacer con mi vida Entonces uh, hay mucha diferencia, trabajar una persona a dos y luego ya imagínate un equipo de cinco o seis personas Si se, si se coordinan bien y demás, también es verdad que esto es un primer desarrollo hmm. y he pagado el, muchas veces el... el bueno, pues, eh, el pato de ser un nuevo me he equivocado muchas veces supongo que eso es inevitable, es un proceso de aprendizaje continuo incluso la gente que lleva muchos años sigue aprendiendo, pero hmm. cuando es tu primer título uh, pues te equivocas, es inevitable te, te vas a equivocar, hay que asumirlo hay que aceptarlo y hay que aprender de ello y seguir avanzando, corregirlo Y entonces claro, ahora me dices, oye, vuelve a hacer Aurora ahora lo haría en vez de en tres años y pico que tardé en total, pues lo haría en, en un año y pico y seguramente sería mejor juego pero claro, no podría hacer esto si no hubiera pasado por todo el camino que he hecho hasta ahora. Correcto, la experiencia. La experiencia es lo que claro. cuenta, ahí está. Eh, háblame sobre los minijuegos de, del juego, porque nosotros hasta ahora hemos podido experimentar dos, que son el cochecito y escribir relatos, pero creo que hay más. A ver, hay uno más, hay uno más que originalmente, de hecho originalmente creé cuatro minijuegos uh, que iban a representar trabajos a tiempo parcial. Dos de ellos los quité porque no funcionaban de forma uh... bueno, uno de ellos lo quité porque no funcionaba de forma reiterativa, lo hacías un par de veces y decías bueno, esto no quiero volver a hacerlo, no estaba mal, pero como experiencia individual. Entonces el si minijuego lo que hice fue integrarlo por historia. Integrar mm. por historia, funciona bien por historia, le da, le da un un pequeño soplo de aire fresco cuando está de estado, mira, qué curioso y el último eh, se quedó fuera porque por no, no podía encajarlo de manera, me dio un poco de lástima porque era un juego que me, me hacía bastante gracia pero bueno eh, lo, lo rescataré quizá en un futuro título era un juego en el que Aurora eh, trabajaba de canguro para un crío que empezaba a correr por ahí y tenías que atrapar al niño tirándole pieles de plátano eran primera persona o sea, era un juego en primera persona era un desfase brutal porque el niño se pegaba unas leches por el suelo bueno pero le faltaba muchísimo trabajo, no, no veía la forma de encajarlo bien Y dije, mira, uh, al final muchas veces en juegos así tienes que aprender a soltar lasta y decir, vale, esto no Porque yeah. si intento hacer esto, meter esto, voy a, van a ser cuatro meses más Y estos cuatro meses más vas, van a justificar lo que va a aportar esto al juego yeah. Tienes que ponerlo en una balanza, ¿no? Muchas veces la balanza te dice que no, que no, no justifica todo el trabajo extra que te va a dar y, claro, de hecho, normalmente, claro, esto no lo vemos como jugadores. Cuando somos un jugador, tú no sabes todo lo que se ha quedado fuera, pero antes se queda mucho fuera. Desde un proyecto básico a lo que sale en los juegos finales, suele quedar mucho material fuera. En mi caso, por suerte, solo ese minijuego he tenido que dar fuera. El resto, pues, trabajando más horas que un asno, y con la ayuda del, del colega este que me ha hecho una mano, pues, eh, el resto ha podido entrar. Eh... ¿Hay mucho boss, mucho miniboss? Creo que nosotros nos hemos encontrado con un par. La animación en la que sale el primero es la cosa más graciosa que he visto en siglos. <risa> hay, a ver, el primer miniboss es el, el miniboss, digamos, introductorio, para que entiendas que existen los, los, los bosses de, de final de nivel, ¿no? Eh, y luego hay un boss por final de acto. O sea, hay cinco actos, que son cinco regiones, y cada, cada región tiene su boss final final. Uh, y alguna pequeña sorpresilla que hay hacia el final, que, que, que bueno en la última zona pues, pues hay más de uno pero bueno, eh, en general son es un, un boss por región intentan representar un poquito parte de, de las mecánicas, porque uh, sabía que siendo un juego de tipo Ranangar y demás, eh, las mecánicas que puedes llegar a introducir son limitadas así que una de las cosas que intenté fue que cada región tuviese su pequeña mecánica independiente y eso intento reflejarlo también en, en los bosses. Uh -huh. eh, la verdad que a mí, o sea, es, que, es que insisto, la aparición del primer boss es, es que es hilarante, te lo prometo. De hecho, creo que me morí cosa de tres veces y no he tenido que alguna de ellas fuese a propósito eh, para volver a ver la animación de, de aparición del boss. Y luego el segundo sí que te raya un poco más, pero bueno, dentro de lo que cabe, yo creo que la dificultad está bastante ajustada. Eh, es muy grande el mundo. Grande... grande como tal no es tampoco eh, te, cada, cada acto está estructurado digamos en, en dos zonas la zona que representa una región del mundo Ajá. y la zona que representa la, la mazmorra que llama ¿no? la ruina de, de Eureka que es donde realmente finalmente va, va Aurora a, a esa región uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, las, las regiones de mundo abierto son muy lineales. Son punto A, punto B, no tienen apenas verticalidad. Si la tienen, pues es menor, no hay mucho plataformeo, porque en realidad la idea es que representen uh, una región reconocible hasta cierto punto identificable, sin ser exactamente copias de, de un sitio real. Ya. Yeah. Entonces... Eh, Tampoco son gigantes, pero yo creo que la, que la extensión está bien, y además una de las cosas que, que intenté fue que fueran muy variadas entre sí, entonces tenemos un desierto, tenemos una región que vas por debajo del mar, tenemos una zona que vas por la nieve, que luego te metes una caverna helada y vas resbalando, entonces la idea es esa, ¿no? que si bien el mundo no es gigante sí que sea muy variado, sí bien eh, También por cierto, nos comenta Miquel por el chat que le encanta el nombre de la moneda y estoy de acuerdo Los dineros, tienes un dinero, cinco dineros o mil dineros, es impresionante sí. Tenía, valoraba dos opciones, llamarlo dineros o llamarlo duros, tienes cinco duros pero Sí, pero quiero decir, cinco duros tiene sentido, pero cinco dineros no, así que es más gracioso Claro, además es que pensé, si pongo 25 duros, los que somos de, de mi quinta, que, que crecimos con las pesetas no, nos, iba a sonar raro, nos iba a sonar raro, porque 25 duros es lo que metías en la, en la recreativa para jugar al Street Fighter 2. Entonces. <risa> no, pero, pero está bien, está bien. O sea, a mí, a mí me, me encantó cuando lo vi, porque dije a lo mejor es cosa de que lo han hecho raro. En plan, la, la primera aparición. No, no, no, es que es así. No, no. Se llama así sí. Se llaman dineros, sí, señor. Tal cual. Sí. Eh, ¿Qué acogida ha tenido por parte del público el juego? Bueno, pues como con todos los indies, eh, hay gente que le ha encantado, hay gente que le ha gustado menos y hay gente que lo ha aborrecido. <risa> es, es, es inevitable, supongo, ¿no? Eh, en general creo que la, la, la respuesta es buena. A nivel de ventas, que pues como suele pasar con los indies, eh, es un poco lotería, ¿no? Porque ya sabemos cómo funciona el mercado De los uh -huh. videojuegos en general, no de los indie solo Hay unos pocos juegos que se reparten En el 90% de las ventas de todos los juegos Y el 10% se reparte En el 90% del resto de juegos yeah. Así que En este caso, pues bueno Habrá que ir viendo cómo funciona el, el, Como digo, el, la respuesta de la gente Parece en general que les gusta Y, y la mayoría de, de comentarios positivos Suelen girar alrededor de, de la relación De Aurora y el Lacayo que, que, que parece que ha funcionado porque tienen buena química los diálogos son, son bueno yo creo que funcionan bastante bien a nivel de mecánicas pues hay gente que tiene más quejas es normal también porque quizá no es el punto más fuerte del juego las mecánicas de combate es verdad que y como digo especialmente si no estás acostumbrado a un esquema dual stick se te puede hacer complicado al principio uh -huh. eh, también es verdad que una vez te acostumbras es, el juego es un juego fácil porque no es no tiene ninguna parte que sea excesivamente difícil uh, pero bueno Habrá que ir viendo, hace dos semanas, como dices, que salió, porque justo salió el viernes 13. Uh -huh. Así ah, eh, que. Como, como si lo hubieses hecho a propósito, prácticamente. Sí. <risa> eh, estaba barajando fechas de diciembre, pero fechas de diciembre son complicadas porque sí. te metes ya en el mercado navideño, hay muchos lanzamientos potentes, y dije, mira, me voy a ir a enero. Me fui a enero, a finales de enero salía Forspoken, salía un par más. Forspoken al final ha salido un poco rana, pero. No, no te preocupes porque esto ha salido mejor que el Forspoken, tú no te preocupes. Eh, pero como no lo sabes, entonces dices, mira, voy a intentar separarlo un poquitín y la fecha que parecía que tenía más sentido era el, el viernes 13. Uh -huh. Entonces elegimos esa fecha y bueno, para adelante. Perfecto. Eh, ahora es cuando entramos un poquito más en, en Barizar, en lo que me puedes decir y en lo que no. Eh, ¿Tienes planeado algún tipo de secuela de este juego? O algo, ¿Algún contenido adicional para este juego? Um, a ver ¿Contenido adicional? Seguramente no Por un momento, por un tiempo me planteé si desarrollar El minijuego de de, de de canguro de Aurora De los plátanos Sí, de lanzarle plátanos al crío Pero al final dije, mira eh, Será una chorrada DLC, lo van a jugar cuatro personas Porque tampoco incluye nada nuevo A nivel argumental, así que lo descarto Y si acaso Y el resto no puedo decir mucho por ahora, pero es posible que, que haya algo más. De, de, ya veremos, ya veremos, porque además tampoco está nada decidido. Estoy, eh, una de las cosas que tiene trabajar un equipo tan pequeño es que, así como en equipos más grandes, mientras un parte del equipo acaba de, de finalizar el, el juego y se pone a preparar el lanzamiento, el otro pues ya empieza a, a trabajar en el siguiente proyecto. En mi caso, no ha sido así porque tenía varias ideas, pero no tenía tiempo para desarrollar nada, porque estaba acabando Aurora y dije, quiero que Aurora salga lo mejor que yo pueda con los medios que tengo. Lógicamente. Entonces tenía algunas ideas que he empezado a desarrollarlas hace una semanita, entonces aún está muy en pañales y tal, y no puedo contar mucho porque no sé si al final voy a tirar por este camino o no, pero es posible, es posible si la cosa coja que si bien no una secuela como tal, sí que hay algo relacionado con, con el universo al menos Lo tenemos gente, lo tenemos, ya está, clipeado, clipeado, tenemos contenido <risa> Ahí está eh, Vale, pues te voy a dar, al igual que hice en el episodio anterior, esto no cambia Tienes tu minuto de oro para venderle tu juego al público Vale ¿Quién tiene que comprarse este juego? Pues todo el mundo eh, suena feo, pero es lo que me iría bien a mí. Dicho esto, <risa> eh, al final es una, es una aventura uh, con mecánicas de disparos, eh, mucha química entre los personajes, muchos diálogos, uh, aunque hay mecánicas, como digo, de combate, todo gira alrededor de una historia, de una trama. Eh, si conectáis con, con los personajes seguro que la vais a disfrutar. Uh, tiene minijuegos, uh, Puedes mejorar el arma permanentemente con mejoras, puedes conseguir potenciadores. Eh, es un, una mezcla de géneros uh, poco convencional, pero que funciona. Así que dadle una oportunidad y seguro que, que nos defrauda. Y si os defrauda, pues oye, eh, lo siento. <risa> no lo hará, no lo hará, te lo puedo asegurar. Pues para terminar, vamos a recordar a los oyentes, Aurora's Journey and the Pitiful Lucky, y tú me corriges si digo algo mal, José Luis, ya disponible para Steam, PlayStation 4 y PlayStation 5 también. ¿Hasta ahí todo bien? Todo bien. Todo bien. Pues nada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, José Luis, y esperamos tenerte de vuelta muy pronto, con un futuro lanzamiento o con lo que sea, me da igual, pero esperamos tenerte de vuelta. Gracias, como siempre un placer, ya lo sabéis, y para lo que me queráis, ya sabéis dónde estáis.